Pero bueno. Este, pásame tu número de cel. Sí, ahora mismo. A ver, anótelo, <risa> mejor. A ver, este, cásate conmigo. Pero ¿qué voy a hacer? Todo ya vas? me he pedido matrimonio y me da ¿También? cosa de decirles que no. Y yo, a mí no me gusta decirle ¿Cómo? que no a mi público. Yo no quiero decirle que no a mi gente. Voy a llegar a... Ya voy a llegar. ¿Qué voy a hacer ahora con tantas personas que me voy a casar? Luego me piden, me piden que les haga un hijo y, y no se ponen en mi lugar, después, ¿cómo voy a pagar pensión alimenticia de tantos hijos que quieren? Díganme ustedes, ¿eh?